Fue el método socrático o el debate socrático Este es un método de dialéctica o de indagación o búsqueda de nuevas ideas Este método fue aplicado ampliamente por los escritores orales de los conceptos morales eh, Pero bueno, eh, en sí el método socrático consiste más bien en un diálogo entre dos o más personas En el que una guía a la otra a través de una serie de preguntas y empleando recursos como la ironía este nos puede guiar hacia la resolución de nuestras dudas y conflictos. Bueno, pues el tema que nosotros eh, escogimos para desarrollar este trabajo fue ¿de dónde viene el mundo y cómo surgió la existencia del ser humano? ¿Saben que realmente ha surgido un interrogante mío acerca de de dónde o a qué podemos remontar el origen de la existencia? Me causa mucha curiosidad, la verdad. Pues hay diferentes teorías de lo que pues, se puede llegar a inferir del origen del mundo. Los creyentes afirman de todo un Dios poderoso que creó todo, que en las sagradas escrituras está todo escrito. Sin embargo, por mi punto de vista, podría decir que todo se formó por el Big Bang. Porque como, como ya la mayoría sabemos, eh, fue una explosión que desató el origen de la materia y la energía del universo. Sí, yo estoy de acuerdo con Vale. Porque pues hay otra teoría que tiene mucha relación con este Big Bang, la cual es la teoría del universo oscilante. Eh, pues este proceso cíclico pues tiene eh, relación con los compuestos que generaron la teoría del Big Bang. Pero realmente ustedes apoyan la teoría del Big Bang y la oscilante, pero no se preguntan si algo o algo... Algo o alguien existió antes de eso Porque debió haber algo que creara Pues el Big Bang O dar origen diera origen a esas cosas que pasaron. Así que yo realmente creo que la teoría de la creación la vemos al creacionismo, eh, al hecho de que fuimos creados por un ser divino, un ser superior, que es el origen de todo, que en este caso sería Dios. Dios fue el que creó el universo, eh, como lo vemos evidenciado en el génesis de la Biblia, que habla de la creación a partir de los siete días, en donde creó todo lo que conocemos hoy en día. Pero bueno... Ya que estamos hablando de pues, cómo surgió el mundo, pues a partir de cómo surgió el mundo nace la pregunta de cómo surgimos nosotros, de dónde venimos. Pues de dónde venimos podría ser un gran interrogante, porque por ejemplo, el origen del mundo se puede explicar de cierta manera según la cosmología griega. Ellos empezaron estudiando el universo exactamente, porque ¿de dónde viene? Supuestamente, según lo que afirman hace 13.800 millones de años, hubo una gran expansión de materia, que fueron protones, electrones, los cuales interactuaron entre sí y llegaron a generar esta gran expansión. Eh, se creó tiempo, materia, eh, etc. Entonces, básicamente, esto es lo que le dio el origen eh, a lo que hoy podemos denominar como universo o mundo. Yo confirmo o puedo creer en esta en esta mm, teoría porque lo ha verificado la ciencia de cierto modo. Sin embargo, no podríamos decir que hubo antes del Big Bang porque en realidad no hay registros que confirmen que hubo o que lo creó o por qué. Simplemente no lo hay. Entonces son respuestas, las son preguntas las cuales no tienen respuestas. Pues sí, lo que principal es muy cierto. Pues esta teoría ¿es científica o cosmológica que pues lo podemos conocer por distintos nombres como modelo cíclico, modelo oscilante o muchos más. Pues eh, no explica que el universo eh, nos explica que el universo en el que vivimos es el último que fue creado pues en el pasado y que se dio a raíz de una serie de explosiones y diferentes contracciones porque pues el universo no tuvo un origen en común sino que al contrario sufrió un proceso o un ciclo de creación y destrucción continua, pasando por una fase de expansión y otra contracción, que es lo que también se conoce como un Big Crush. Bueno, pero ahí también surge la pregunta de ¿Cómo podríamos relacionar? Pues hay muchas teorías, ¿no? Que incluso hablan de la evolución de Charles Darwin, pero entonces, ¿cómo relacionamos la existencia, la existencia de nosotros con esta teoría? O sea, ¿por qué? pues realmente más bien deberíamos reaccionar la existencia de los seres humanos al creacionismo. Realmente nunca sabremos qué somos, si somos simplemente inteligencia artificial, dueños y poderosos y apoderados del mundo o simplemente una especie más que vive en él. Es realmente imposible comprobar si esto o no tiene veracidad, pero pues las teorías más comprobadas hablan de que nosotros somos seres humanos, una especie de seres que se diferencia de los otros porque tiene la capacidad de pensar y razonar acerca de las cosas que lo rodean y preguntarse sí, sí, sí. acerca de ello ahora, hablamos de que nosotros venimos de la teoría creacionista es decir, Dios nos creó al sexto día, cuando estaba creando el mundo y el universo, realmente no podría decirse que evolucionamos de una sola especie porque se dice que Dios no creó una sola especie, creó varias especies creó los animales, creó los de tierra, los de mar y nos creó a nosotros por aparte, no es que hayamos evolucionado de uno solo, así que realmente no podemos decir que evolucionamos como lo dice la teoría de Charles Darwin sino que Dios nos creó a su imagen ni semejanza, como lo dice la teoría creacionista? Pues, sin embargo, no hay nada que verifique que sí existe un Dios. Entonces, es ahí donde viene la gran pregunta, si ¿sí existe un Dios, o fue por el Big Bang, o fue por una fuerza mayor, o en realidad, todo lo que, las teorías que creemos que son ciertas, ninguna lo es. Entonces, son preguntas las cuales no tenemos como... Métodos válidos para verificar que sí pasó, porque hace millones y millones de años no hay alguien que actualmente esté vivo y pueda contar en realidad lo que pasó. Tienes razón, Vale. Son preguntas en las cuales nunca nos podremos poner de acuerdo. Cada quien tiene su punto de vista y su opinión acerca de las cuestiones y las cosas que pues, nos preguntamos acerca del mundo.